¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Juanjo Mengual y hoy vamos a ver 10 campañas que han triunfado a la hora de captar leads prospectos en este 2018. Bueno, ya sabes que esto es un espacio de marketing, de negocios, de business y que puedes apuntarte, por supuesto, aquí para seguir todo lo que acontece en plandeenfoque.com. Vamos directamente con las campañas. Bueno, estos son ejemplos que pone antevenio en su newsletter sobre casos concretos que han sacado, con los cuales han sacado esta multinacional muchos éxitos en captación de leads. En este caso, el que veis aquí es de Wistia y todos son con elementos destacables y separados para poder copiar el ejemplo. Eh, son simplemente ideas qué es esta campaña de captación de, de leads bueno en este caso vemos que han apostado por un vídeo como principal activo y eh, precisamente en este caso el vídeo de ayuda o tutorial puede ser perfectamente el gancho ideal el lead magnet para captar cliente y así lo han demostrado con un gran abanico de vídeos que ayudan a la audiencia potencial a sacar el máximo partido de este tipo de contenido hablamos de aprendizaje todos están recopilados en esa pestaña teniendo en cuenta que es una plataforma que trabaja sobre el vídeo wistia lo que ha hecho ha sido publicar contenido estrictamente en el formato vídeo para aportar valor son simplemente vídeos orientados a un eh, pues una persona que tenga un iphone y lo que hacen es simplemente contenido de valor marketing de contenidos y así uno pues cae en eso y va pidiendo los datos el segundo caso es el de Eastern International College, que como veis en esta landing page es una de las campañas que más leads ha captado en este 2018. Y la estrategia es la de un cuestionario o test son uno de los contenidos que más funcionan a la hora de captar prospectos o sea pones un cuestionario la gente lo responde y pues si quiere puede incluso tener opción a tener ese cuestionario pero para eso previamente tiene que dar sus datos el tercer caso m director como veis en esta landing page muy atractiva a mí me gusta bastante lo que hace es simplemente eh, es una de las elecciones que ha hecho en este caso antevenio lo que hace en este caso es bueno pues un truco para captar leads que consiste en que si vas a compartir en tu blog unas buenas prácticas puedes cerrar el post invitando al usuario a encontrar más trucos y técnicas en un ebook o sea el lead magnet es un ebook cuando uno comprueba que el contenido es útil no duda sin duda en dar sus datos para obtener eh, el resto de información se trataría de ofrecer buen contenido y para que, el, eh, que la persona que visita nuestra web o nuestra landing quiera además eh, más información tendrá que eso sí darnos los datos el cuarto caso como éxito es la campaña de la app de operación triunfo en este caso, Operación Triunfo ha usado la descarga de una aplicación gratuita, la de OT 2018, en la cual, como veis, se inicia sesión y se disfruta de las novedades que trae esta nueva edición. ¿Y cómo se inicia sesión? Bueno, pues con Facebook, con Gmail, en el, al final se inicia sesión dando los datos, por si no lo sabíais. Es, sin duda, la aplicación un valor con contenido necesario y al final es un espacio extra que no ofrece a cualquiera y de esa manera se tienen más los datos, teniendo en cuenta el móvil y teniendo en cuenta las aplicaciones. El quinto caso es Groove. Groove, como veis aquí con mucho texto, es una de las campañas de captación del de 2018 que más ha triunfado recopilación de datos y compartir los secretos y trucos más exitosos de los líderes del sector sigue siendo una de las maneras de enamorar atraer a tu cliente objetivo para que te dé ni más ni menos que el, el su dato que tiene por cierto un valor o sea que entrevistar un experto a un experto dejar los secretos explicar las tácticas las prácticas etcétera etcétera implica que el contenido es espectacular Pues lo que se consigue en este caso es que se comparte la entrevista el entrevistado pueda eh, recibir comentarios dudas y cuestiones y en este caso se atrae a la audiencia potencial se la anima a participar y proporcionar sus datos y resolver sus dudas se trata sin duda de una manera pues eh, interesante puesto que el valor que se da en contraprestación al dato también es buena porque al fin y al cabo cuántas veces tienes oportunidad de plantear directamente preguntas a un crack de, del sector en el que estás inmerso pues eso a cambio del dato un poquito de, de valor otro caso el m director eh, mi director es una empresa que ofrece plantillas y esas plantillas son de regalo son un buen ejemplo un buen recurso para captar leads eh, proporcionan una, una una manera cómoda y sencilla en el cual bueno pues tú creas plantillas de calendarios de hojas de trabajo de email marketing en definitiva depende de cada sector pero el usuario agradece esa parte del trabajo hecho siempre puedes a, a acelerar o gratificar a tu cliente con algo que es engorroso para él cambio la plantilla que yo he hecho a cambio de tu dato séptimo caso un regalo un premio un obsequio es muy potente simplemente tú pulsa aquí y te doy Tres días gratis 30 días gratis te doy la mitad de precio etcétera etcétera nada nuevo bajo el sol octavo caso el caso de clase que tienes aquí en este caso de lo que se trata es comparte y si te gusta verás cómo puedes conseguir más información clase lo que hizo en un post creó un análisis acerca de cómo había evolucionado su estrategia de blogging y lo que había aprendido con más de mil publicaciones Uh, le añadió uh, un cta un call to action de manera que si lo compartes en forma de ebook conseguirás recopilar datos de calidad y nada con esto y un bizcocho pues uh, más datos para todos y hasta mañana a las 8 netflix netflix mirar qué landing page más sencilla mira lo próximo disfruta donde quieras cancela en cualquier momento disfruta gratis de un mes fácil una prueba gratuita que sin duda ha disparado y sigue disparando a netflix como una de las grandes compañías del sector la más grande netflix es especialista en poner en práctica la técnica de gratis de 30 días y pruébalo por eso sus campañas de captación de leads en este 18 merecen el reconocimiento de empresas como antevenio el décimo caso es el que veis en pantalla para los que seáis de podcast no lo veis pero se llama una empresa que se llama Plated y eh, lo que hace os lo cuento en breve lo que hacen es simplemente eh, destaca los planes el usuario directamente sabe qué tiene para ofrecer la compañía a b y c en técnicas de pricing lo habéis visto consigue mostrar y definir eh, de manera sencilla cuántas comidas al día en su caso donde te gustaría recibir al usuario y aporta testimonios de clientes reales para generar confianza credibilidad etcétera etcétera y anima a los visitantes a a formar parte de este, de este, de este producto. ¿no? El otro caso que ponemos aquí es el de Triplet. Como veis es un YouTube y es la descripción del YouTube donde aparecen diversos, bastantes creo yo, links para hacerse cargo de que quien visita ese contenido de vídeo en YouTube también puede clicar en la caja de descripción para a, atender a todo lo que se le cuenta en la descripción del vídeo. Y ya, como extra, este caso, que es el de Elevest, una plataforma de inversión digital creada para mujeres, que utiliza su sitio web para captar leads, porque lo hace de una manera muy orientado, en un tono coloquial, orientado al, a, a la audiencia que tú quieres dirigirte, a tu buyer o a tu reader persona, al que te va a leer es una llamada a la acción potente como veis y orientada claramente eh, a la mujer invierte como una mujer porque el dinero es poder sin duda es un conjunto de cosas no solamente es el canal no solamente es la forma sino también el mensaje y con estos ejemplos a captar prospectos para vender y para hacer branding espero que estos 10 ejemplos te hayan servido acuérdate que vale más un kilo de acción que una tonelada de teoría Sígueme, mira estos ejemplos que te pongo y nos vemos dentro de poco. Un saludo de Juanjo Juan Mengual. Hasta luego.